enemigo defiéndeme me defiende me reina tienes ópera ¿no? spike, spike en soldada en B. B. en B queda un enemigo Has luchado arriba muro B Me que es por kitchen Tengo por kitchen Hay una cámara de cipher en mí. Están plantando en B Están plantando Spike plantada. Recargada para ti. 104 Queda un enemigo. Defiendeme, defiendeme. Spike desactivada. Buenísima. Esas. Fue la spike Zyper. soltada, Ena. Yo te cuido. Uh -huh. Enemigo a la vista. Recargando. Salcamos de gato. Patético. Queda un a enemigo impostora. Bueno, ahora. Buenísimo. ¿En serio pensabais que funcionaría? Spike plantada. Enemigo. Está en la esquina, en la esquina. Bueno. ¿Para qué vos? ¿En serio pensabas no. que funcionaría? No acabaréis con mi salida y no. con tu deber. ¡Mola! ¡No te escapas! Spike eh, en... Soltada en B. la soba, tú Solo, Solo queda un jugador Vale, soba lo Me quedo. Sí, no Sí, sí, sí, están, están aquí en B Quedan 30 segundos Uno navarillo Reina, tienes OP de abajo, tío? Spike, Spike en soltada en B Queda un enemigo. ¿Para qué luchar? Fuera. Has luchado. Solo queda un jugador. Hasta luego. Ahorrador. No vayáis, no vayáis. Servitor. No vaya. No, son dos, son dos, son dos, son dos. No son dos. Prinston pone smokes Mudo levantado Bienvenidos a mi mundo Spike local. que en un enemigo La Viper está en esquina, la esquina como la última vez Muy loco, loco. y como que juega en servidores de España. Que alguien entre, venga, vamos. Eh, no sé si quedarme me da el Yo te. a la vista en, ¿En posición. Espalda y una reina. Lo tiro en la cabeza, huevón. Hay un enemigo. Solo tiene una cadena. Ahí está. Sí, sí, boludo Sí, sí, no buena fecha, pello, bueno, he hecho. ¡Ah! A ver si he encontrado algún cuerpo <risa> Se me ha quedado pegado en el cuerpo Enemigo a la vista en A Ahí Ahí Levantado. Recargando Adiós, impostor oh, puto, ¿no? A, ¿eh? ah, a mi personaje Spine le doy ¿Sabes que si te ibas hacia atrás Pegabas un, un boost de la leche? Eh, no sé si sirve de algo Pero le he quitado 9 a la Viper Sirve sí, para mucho Sí sirve, sí sirve, bro Uh, Esto no es un juego Tienes una banda de la, en, en Sage Queda un enemigo Quedan 30 segundos uh, casi. Que sepa que esa Viper ha muerto porque Porque, porque la ha exacto, claro. exacto. Nosotros nos dejamos hasta a ver, nos da igual Polvo eh Enemigo a la vista en A. No, vamos full full No hay problema. Recargamos. Queda un enemigo. Esta no es lurkea, ya os lo digo yo. 146, no me lo creo mm, ¡Qué malo soy! ¿Qué pasa? Todo controlado Pero tío sí, eh, que no gana 146 eh, ¿Puedo ser más malo? Con tranquilidad Yo me voy a cortar en esta Como perdamos esta En la siguiente no la va a tener eco Y vamos a perder también los la siguiente Vamos a mamar, eh Confiamos ¡Oh! Arriba, muro Enemigo a la vista en mid Bueno, si ¿sí te para maricones. No, no, no, no, no. Enemigo asesinado. Bueno, no, no, no, no, no, no veo a nadie, ve. Enemigo a la vista en mí. Soba en medio. Queda un enemigo. Fuera Soba, entrambe, en entrame. Está está está está está está vale, lo podemos hacer, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Yo, yo planto por si acaso. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Qué buena! ¡Buena! Va, va, va, va, chavales! ¡Bola! ¡Punto decisivo! con los reggaetons! Así se gana ¡Bola! sin eco! ¡Así se misma? gana sin eco! ¿La misma? ¿La misma, la misma, la misma? La misma, la misma, la misma. La misma, la misma, la misma. La misma, la misma, la misma. La misma, la misma, la La misma, misma. la, la misma, misma. ¿Cómo? Así <risa> Recargando Venga, vámonos muro levantado Vigilando se la. ¡Se Vaya mierda de muro de, de la Sage, ¿eh? La Viper estaba atrás del todo, ¿no? ¡Ah! Sage revive Enemigo a la vista en B Cumple no con su deber Va, esto se gana, ¿eh? Arma aquí Recargando Ah. sé exactamente dónde estás. sabes dónde estoy? Va, va, vais ganando, se puede. Holdear ángulos pequeños. Triunfo? Tengo ¡Hala! Pequeño, a así pero lo tengo aquí. Holdear un ángulo pequeño, pequeño. Cuidado. Aquí. todo medio. por la izquierda, Jet. ¿Cómo está B? ¿Cómo está B? B está Vacío, muy maduro. Están cubriendo, eh. B está maduro. Quedan 30 segundos. Hay por ahí alguna cámara, ten cuidado. No les quedan cámaras. Queda un enemigo. Vamos. Ah. Tranquilidad. Esperamos. Esperamos. Tranquilidad. Eh, Buena. Buena. Los atacantes ganan. Qué ah. me, me voy a Brancel.